usted me va poder saludarlo de nuevo a cuenta. Gracias por continuar con nosotros y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo. El día de hoy jueves temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados. Predominando un cielo despejado, un cielo soleado sin pronóstico de precipitaciones hasta el momento. La humedad relativa en un 53% a las 10 de la noche. Habrá un ligero descenso en la temperatura. El termómetro oscilando de los 27 a los 28 grados centígrados con humedad relativa de 69% las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana 29 grados centígrados en García Santa Catarina, con mínimas de 19 a 20 grados para San Pedro 30 con 20 cielo soleado también para Santiago la temperatura máxima para esta jornada superando los 30 grados centígrados en Escobedo en San Nicolás Guadalupe Juárez y también para el municipio de Apodaca las temperaturas máximas se mantienen en 31 grados centígrados con mínima de 21 en Pesquería y también Bien para el municipio de Cadreita, las temperaturas máximas para esta jornada alcanzando los 33 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar en esta jornada de jueves se encuentra en nivel 12. Esto quiere decir que extremo. Y como ya le he comentado días anteriores, si usted se va a exponer al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde, simplemente hidrátese bastante bien y también cargue con algún protector solar. Para el día de mañana viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana de 20 a 21 grados centígrados, ambiente agradable que ya por la tarde nuevamente ascenderá la temperatura alcanzando 33 grados centígrados, cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia en un 15% para el día sábado, cielo completamente despejado, una máxima de 35 con mínima de 20 grados centígrados, el día domingo nuevamente nubosidad presente, la temperatura máxima de 35 con mínima de 22 y la próxima semana también le adelanto el día lunes y martes el pronóstico de precipitación se encuentra a activo, esto en un 20%, la temperatura en el transcurso de la tarde va a continuar calurosa, 32 a 34 grados centígrados, con mínimas que estarían variando de los 21 a los 22 grados Celsius. En información nacional, le comento que para este día, el sistema frontal número 48, se queda con características de estacionario sobre todo el norte y el noreste de la República Mexicana, que esto mismo estaba generando la probabilidad de precipitaciones. Como lo estamos viendo para Tijuana, ambiente fresco en el en el transcurso de esta noche, 15 grados centígrados como máxima 22, predominando un cielo medio nublado. También para Chihuahua, en Mazatlán, con máximas de 28 a 35 grados centígrados. En Torreón, ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde de jueves, alcanzando 36 grados centígrados, pero en el transcurso de la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, el termómetro oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados. En Guadalajara, cielo despejado, ambiente fresco también en el transcurso de la noche, 16 grados como máxima 33 en Acapulco un cielo con escasa nubosidad del termómetro en el transcurso de esta tarde superando los 30 grados centígrados para el municipio de Celaya va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de esta noche 16 grados centígrados como máxima 32 Reynosa 32 con 22 grados centígrados nuevamente el pronóstico de precipitación se encuentra activo en Cancún, Mérida y Tuxtla Gutiérrez esto a consecuencia de un canal de baja presión las temperaturas máximas de 30 35 como mínimas 22 a 26 grados Celsius y para el Valle de Texas para el Paso para Macal en las temperaturas máximas se mantienen en 34 grados y como mínima 18 a 23 grados centígrados. Ya por último le comento que para este día de jueves la salida del sol a las 6 horas con 51 minutos y la puesta a las 20 con 25 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente jueves.